Con beneplácito, el cuerpo de bomberos de esta ciudad recibió de la empresa distribuidora de electricidad del norte en el norte la donación de más de mil pilas, las cuales, de acuerdo con el teniente coronel Flores, serán utilizadas en linternas y otros equipos de la entidad de servicios. Sí, ¿no? ¿No? ¿No? ¿No? ¿No? ¿No? El encargado de responsabilidad social de Edenorte explicó que la donación es parte del programa de apoyo que ofrece la distribuidora de electricidad.